Cómo andan. Hoy es eh, qué día es hoy? hoy es 16, 16 del 9, jueves. 16 de 9, jueves. 16. Jueves. Yo estoy así medio como perdido. Pasaron las elecciones, este, pasó el, el nunca, mejor dicho, el cross de derecha este, a la mandíbula. Veremos qué pasa. Con los años el que es profesor de historia va a decir yo fui este, contemporáneo de esa época. Pasó tal y cual cosa. Pero Vamos a ir más hacia atrás, como siempre. ¿Cómo andás, este señor Pablo Ambrosetti, con ustedes en La historia necesaria? Eh, bien, Marcelo, mm. oyentes, televidentes... Bien, eh, y sí, este, tomo la frase de un filósofo oriental radicado en los pagos de Hurlingham, mm. poco conocido y valorado por su tiempo, llamado Marcelo Kohn, que alguna vez dijo que la, la historia es una noticia en desarrollo. ¿No? <risa> eh, y justamente como, como existe esa famosa maldición del saber popular chino que cuenta que cuando un chino le decía el mal al otro le dice ojalá te toque vivir épocas interesantes <risa> y claramente estamos viviendo una época interesante eso, qué, qué eh, interesante eso, y sale corriendo el tipo eh, se nos ocurrió, eh, como la historia es básicamente si tiene una funcionalidad la historia es la de poder eh, lograr extraer enseñanzas del pasado para interpretar los hechos del presente. La historia como arqueología de conocimientos termina siendo un juego de intelectuales que no tiene ninguna utilidad política para las grandes mayorías. Nosotros obviamente planteamos la utilidad histórica, la necesidad histórica y la Estaría imprescindible de construir colectivamente un relato histórico eh, que sea útil a los intereses de las grandes mayorías. Eh, y como venimos en una coyuntura electoral donde ha pasado de todo, está pasando de todo, porque sí, sí, la sí. historia es también un proceso en desarrollo, Exacto. Este, se nos ocurrió plantear, desde la perspectiva histórica ver las experiencias que tiene nuestro país de gobiernos de, eh, de alianza como dicen ahora es decir, claro. gobiernos de coalición Borre. hay como una idea afincada en el, en el, si llamámosle así, sentido común que plantean que nuestro país ha tenido a lo largo de toda su historia gobiernos o radicales o peronistas o militares eso es una simplificación que orilla la inexactitud histórica porque lo que nosotros vamos a ver en este repaso es que en realidad tuvimos a lo largo de nuestra historia una inmensa cantidad de gobiernos de coalición. Si nosotros nos remontamos al origen histórico, luego de terminado el proceso de independencia en, lo, en sí. la década del 20 del siglo XIX, luego de producido la etapa donde las provincias se autonomizan unas de otras y prácticamente no hay Estado Nacional, luego de la derrota política y militar de del gobierno porteño de Juan Manuel de Rosas y la aparición de un federalismo del interior y al mismo tiempo liberal de la mano del entrerriano urquiza, comienza a construirse el Estado Nacional, ¿no es cierto? Y como el hecho fundacional del Estado Nacional es la consagración de la Carta Magna, la Constitución, sí. básicamente. O sea que a partir de 1850, actualmente en 1853, nuestro país comienza a tomar forma de Estado Nacional medianamente organizado. Ahí comienza a haber un proceso muy complejo, en el que no vamos a entrar hoy, de disputas entre los federales del interior antirrosistas, la rémora que quedaba de los eh, federales rosistas porteños, o bonaerense mejor dicho, los caudillos del interior que planteaban un federalismo liberal, pero al mismo tiempo que integre en plano de igualdad a las, este, a las provincias, la oligarquía y gran burguesía portuaria que quería mantener el monopolio de la renta aduanera y comienzan a prefigurarse así eh, en, la, en lo que el villiken llama las presidencias históricas eh, Mitre Sarmiento Avellaneda que lo decimos como una línea de tres sí. a pesar de que eran enemigos políticos que se aborrecían entre ellos y pertenecían a, a partidos políticos distintos comienzan a aparecer dos grandes coaliciones políticas dos grandes partidos políticos en realidad el partido nacionalista cuya figura máxima era eh, Bartolomé Mitre, uno de los máximos y más nefastos exponentes del liberalismo conservador argentino. De nacionalista no tenía... Pero se llamaba Partido Nacionalista ¿por porque, porque planteaba la organización de la nación subsumiendo y subalternizando las autoridades regionales y tomando al puerto de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, de como certo. elegido del poder. Y los partidos autonomistas que eran fuertes en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero también en el interior, que tenían como premisa política la construcción de un Estado federal, liberal, vinculado por supuesto a la producción de materias primas y al vínculo con Gran Bretaña, pero donde las provincias tengan un grado de mayor autonomía frente al poder central. Esos dos grandes partidos, la figura más exponente, más conocida, sí. de esta segunda línea de los autonomistas era Alcina, el famoso sí. gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este, esos dos partidos políticos, esa disputa política entre los dos partidos políticos, la salda en, eh, de manera muy, muy, muy personalista, y, pero también muy exitosa, quien fuera, lamentablemente para nosotros, el gran constructor del Estado Nacional Moderno, que fue Julio Argentino Roca. Nuestro distrito tiene el triste privilegio de tener de una de nombre. sus avenidas principales mm. que lleve su nombre. Julio Argentino Roca, luego de su campaña política, que fue la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, calculen que Roca, con su ejército, era militar de profesión, Roca luego de eh, derrotar a varias insurrecciones de caudillos federales en el interior, avanza sobre la Patagonia, la Patagonia Argentina Mapuche, vamos a decirle así, cruza el Río Negro y, y conquista militarmente lo que son las provincias de en Río Negro, Chubut, Santa Cruz, eh, en una campaña militar de tierra arrasada pero objetivamente incorpora prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados más al territorio nacional al, al, al, sí, al territorio del estado que por supuesto se reparte entre menos de 600 familias que habían sido las fundadoras de la sociedad rural que se fundó en 1866 entre otras cosas para financiar la compra de los fusiles Remington con que se Equipó el ejército argentino para lograr este, el, la, la conquista de ese territorio. Luego de ese éxito militar, Roca claramente es el gran candidato a la presidencia. Es un hombre que duplicó la extensión del país. Y aparte toda la familia que se vieron beneficiadas con tierras y demás, ya, este, ellos y lo que le decían a sus empleados, le decían... En las condiciones que hablamos anteriormente, vote a Roca. Ahora Roca, como el hombre de Estado que se veía a sí mismo, no quería una disputa entre autonomistas y, liberal, eh, y nacionales. Entonces, ¿qué dicen, muchachos? Una cuestión más simple. Formemos el partido autonomista nacional. Justo hoy escuché eh, un reportaje que le hicieron al Pepe Mujica sobre qué pasaba con las izquierdas y qué pasaba con las derechas. Entonces decía que las izquierdas discutían las ideas y entonces demoraban en juntarse, pero que la derecha está ligada a los intereses. Ahí va. Está ligada a los intereses. Y acá hay una muestra cabal. Además, me quería yo este, que ustedes eh, recuerden que él dijo que el Estado argentino había incorporado millones de hectáreas. Dijo el Estado argentino, no solamente lo hizo a él, lo dicen muchos, pero luego sabemos que eso nunca fue propiedad del Estado argentino, porque lo eh, privatizó, lo enajenó, mejor dicho, eh, y que el que lo hacía era Ataliba Roca, que era el hermano de Roca, iba dando con Codoy más que todo el otro, Atalibar, le decían a, a Coimear, este, iba dando, pero uno automáticamente asocia que fue el Estado argentino el que... No, fue una campaña militar privada. Fue una campaña militar privada utilizando elementos del Estado argentino utilizando los pertrechos la organización, los militares todo lo demás, y dijeron: mira, esto no lo vamos a quedar los echamos a los indios lo matamos, pues los llevamos a que los repartan en Buenos Aires en algún lado pero acá, la tierra y la guita, que lo que vale, es nuestra nada más eh, eh, esto que vos decís que es muy correcto este, Roca como hombre de Estado es el que termina de consolidar al Estado Nacional, por lo menos de esa época, como el garante de los intereses de la clase dominante. Y lo logra tanto que logra que dos partidos políticos que tenían supuestamente posiciones políticas irreconciliables se fusionen en un único partido, el Partido Autonomista Nacional, y elijan a quién como candidato. A Roca, que obviamente no, pero... se transforma en 1880 en presidente de la República Argentina. ¿Se acuerdan de eso que se decía hace cuatro años atrás? Que hay gente, hubo gente Y habrá gente que dice No, en realidad no tienen un proyecto Tienen un plan de negocios Totalmente Entonces, en el plan de negocios Los tipos decían ¿Para qué no vamos a pelear? Si tenemos los mismos intereses económicos Que es Luego aparecerían en las letras Esas de Atahualpa Diciendo eh, Las penas son nuestras Y las vaquitas son ajenas Y el ¿Epa? campo donde está la vaca ¿Y también Y el campo donde está El campo, la máquina <risa> Todo va ¿eh? a O sea, es... Siempre fue un plan de negocio y yo entiendo, este, como filósofo de barrio, Uf. sin reconocimiento, que la actualidad que vivimos es la continuidad de ese pasado nefasto. Por eso mismo, ese partido, el Partido Autonomista Nacional, PAN, uh -huh. es el que gobierna la Argentina desde 1880, luego el PAN pasa a transformarse a comienzos del siglo XX directamente en el Partido conservador nacional o el, directamente el partido nacional, según en cada región del país, pero es el partido que monopoliza de manera hegemónica, obviamente privilegiando de manera casi exclusiva los intereses de la oligarquía terrateniente, pampeana y extrapampeana, el vínculo con, los Gran, con, con Gran Bretaña puntualmente, este, consolidando el, el, el Estado Nacional y toda su eh, superestructura burocrático-administrativa como el garante del de mantenimiento de los intereses y los privilegios de estos grupos dominantes y hegemoniza de manera, y con el fraude político obviamente, claro. y, y con la restricción de la participación electoral, hegemoniza el escenario político de manera absoluta desde 1880 hasta 1916, que como vimos en el encuentro anterior, no por bonomía sino por presión de los sectores populares se tiene que am ampliar el derecho al voto, por lo menos los ciudadanos claro. más, más, varones, ¿no es cierto? Claro. Y ahí emerge la figura de la Unión Cívica Radical, que era así, vamos a decir así, un partido político en el sentido más moderno, más de composición policlasista, más con un, una ideología más clara, más identificable, y que gobernó hasta que se produce el golpe del 30 en, de Uriburu, donde se derroca Irigoyen. Cuando se produce el golpe del 30, como dato de color revista Caras de la Historia, Urringan no. era eh, antiguamente eh, parte del municipio de Morón. Uh -huh. El municipio de Morón se llamó hasta 1946 fue el gobierno de el primer gobierno de Perón en el que le cambia el nombre se llamaba Municipio 6 de Septiembre en honor al golpe de 1930. Ah, qué lindo. Morón era, fue el centro el centro político de la provincia de Buenos Aires del conservadurismo popular y del antirigoyenismo. No y una de las figuras más nefastas del conservadurismo popular, llamado Fresco, intendente de Morón y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, era de Morón. De hecho, la casa de Fresco todavía se conserva como centro cultural en Aedo, en el casco histórico de Aedo. Bueno, cuando se produce el golpe de 1930, un golpe militar con claras intenciones, este... Eh, corporativista, filofascistoide, con un personaje nefasto como el dictador Uriburu, que fue el que introdujo el uso de la picana eléctrica en los, in, en los interrogatorios de policía. Una persona simpática como para presentar Salteño de, de origen, Mira. integrante de la sociedad rural, como no podía ser de otra manera. Este, mmm, lo que hace este hombre, eh, como dato, crea en la Policía Federal eh, una, ...un departamento que dependía exclusivamente de la Policía Federal... ...que se llamaba Sección Especial de la Policía Federal para la Represión del Comunismo... ...o sea que únicamente se dedicaban a la persecución de dirigentes sindicales especialmente... Se, eh, ...Uriburu implanta la ley marcial, o sea la pena de muerte en este país... ...que tuvo pena de muerte durante el gobierno de la dictadura de Uriburu... ...proscribe obviamente al partido radical, o sea le, le, le proscribe la participación pero en 1932 tiene que llamar a elecciones eh, eh, de, alguna, de forma. alguna forma. Manteniendo la proscripción del de radicalismo, sobre todo del ala irigoyenista, se funda una segunda gran alianza o gobierno de coalición entre el partido conservador, o sea, el, el roquismo reciclado, algunos partidos provinciales de origen estrictamente conservador, como el partido demócrata... Mendocino, eh, el Partido Socialista Independiente, que era una rama del Partido Socialista que apoyó abiertamente el golpe, y un sector de la UCR que se llamaba a sí mismo antipersonalistas, es decir, que criticaban Irigoyen, que en realidad eran el sector de los radicales que históricamente negociaban con el, los intereses de los grupos dominantes. ¿Por qué no hay que olvidarse...? lo que hablamos, que acá había planes de negocios. Totalmente. Entonces, eh, como si fuese un resumen en un segundo, primero se unen los dos partidos y hace un plan de negocios. Y empieza a funcionar. Los radicales, que en aquella época eran casi revolucionarios, no como ahora, este, eh, rompen ese plan de negocios al universalizar, en esa etapa, solamente con los varones, y eh, votos y otros derechos y demás, los tipos dicen, esto está en contra de nuestros planes de negocio, así que vamos a agarrar el serrucho, lo vamos a socavar, y lo socavaron con dureza. Con dureza. Con ¿Cómo, dureza. Como hacen los grupos dominantes. Como hacen los grupos Esa dominantes. Esa segunda gran alianza neoconservadora tomó el nombre de concordancia, que ya el nombre suena a una granja de rehabilitación, o a una, sí, autoayuda o a un, Sí, de autoayuda sí. O un sedante que te permita claro. dormir o Concordancia la... Concordancia Si no puedes dormir Tome concordancia. Toma bueno, concordancia concordancia era básicamente esa alianza neoconservadora Que inauguró lo que se llamó el sistema del fraude patriótico ¿no? Es decir, ah. no derogaron la ley saspeña Siguieron manteniendo el voto ficcionalmente para los varones Pero cuál era el argumento del partido gobernante Si dejamos que la gente vota, y los radicales Arruina el plan de negocio Llamémoslo a votar, en pero no es... obligar a matar gente claro. y a dar otro golpe de Estado. llamemos, Entonces, evitemos eh, ¿no? esta amargura. Claro. Evitemos los desvíos, de la, los excesos de claro. la democracia. Y esa alianza gobernante, la concordancia, eh, gobierna a la Argentina a través centralmente del fraude y eh, fortalece y profundiza los lazos de subsumisión económica con el imperio británico y gobierna la Argentina desde 1932 hasta 1943, cuando en pleno contexto geopolítico de la Segunda Guerra Mundial es desplazada por un golpe militar, eh, el 4 de junio del 43, que lo da un ala del ejército, que no era ni democrático, ni progresista, ni nada por el estilo, pero sí era... Eh, fervorosamente nacionalista y le criticaba al gobierno, no tanto la política de represión a los obreros, no tanto la política de fraude, porque una dictadura tiene menos legitimidad que un gobierno fraudulento, claro. pero sí le criticaba la entrega a la economía a los capitales británicos. Era gente confundida, podríamos sí, decir. Sí, lo cierto es que de ese hecho, mm. por razones que hoy no vamos a hablar, que las hablaremos en otro momento, vale. va a emerger un liderazgo político inicialmente menor, que luego fue en progresivo y continuo ascenso el del, el del entonces coronel Juan Perón, pero más importante que el liderazgo personal de Perón es el movimiento de masas centralmente... Lo que venía amaneciendo. Lo que venía amaneciendo centralmente con identidad trabajadora, urbana, fabril y calificada, que acompaña al liderazgo de, este, de esta figura emergente y obliga a que la dictadura, no por bonomía, sino por... Por, eh, por imposibilidad de mantener el control político convoca elecciones en las cuales se presenta ya Juan Perón también en una alianza política la gente cree que Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946 con el partido peronista, no existía o el partido justicialista, no existía era una alianza que se llamaba partido laborista claro. ah, que toman sí. el nombre del laborismo británico claro. el partido laborista estaba centralmente conformado por una rama de los radicales de extracción irigoyenista, más, vamos a decirlo así, progresistas, cuya figura más conocida era un intelectual, escritor, historiador, que afortunadamente también tenemos una calle en Hurlingham, Arturo Jabreche, o Javreche. poetas como Homero Manzi. Este, un sector del radicalismo más conservador, pero que también era abiertamente opositor a la dictadura y al, y al fraude de los conservadores, y centralmente el movimiento obrero organizado a través de la CGT, eh, que había construido su herramienta política que era el Partido Laborista. Estas tres agrupaciones políticas crean la alianza política Mira. que permite la llegada de eh, Juan Perón a su primera presidencia. Es decir, el primer gobierno de Perón también es el resultado... De la, del triunfo electoral y luego del gobierno de una alianza política que agrupaba a distintos sectores. Ahora vos te imaginás en la casa de un conservador que aparece Perón ganando, que aparece, los digamos, volvemos de vuelta a los amigos del plan de negocio, los tipos dicen, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? No, se empiezan a poner de la nuca Por eso Mal. Digo, siempre decimos, todos los gobiernos cometen aciertos y errores. Eh, el tema es cuando un gobierno se lo critica por los aciertos, ¿no? Este, yo no, no, no soy peronista, pero al gobierno de Perón se lo enfrentó y se lo derrocó, no por las cosas malas, sino por las cosas buenas. Claro. O sea, las cosas buenas que implicaban una extensión del proyecto industrialista, cierta autonomía del imperialismo norteamericano, indefectiblemente una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, desarrollo claro. industrial, eh, un control del, de, de la banca, del comercio exterior, una presencia del Estado en la economía como por lo menos regulador de las leyes entre el capital y el trabajo, eso para los grupos conservadores, para los grupos oligárquicos, claro. era inaceptable y se produce lo que se termina produciendo generalmente en los países latinoamericanos, que es un nuevo golpe de Estado, esta vez con una clara, con una clara eh, matriz Reaccionaria, antipopular, violenta, antisindicar, violenta, muy violenta, que derroca el gobierno de Perón, lo empuja a un largo eh, e injusto exilio de más de, de casi dos décadas, de 18 años, y viene a arrasar, en parte con las conquistas conseguidas por la clase trabajadora, pero especialmente con la organización política de base de los trabajadores que eran los sindicatos. ¿no? Claro. Lo, lo que marca también que el golpe, y acá siempre hay algo que uno con delicadeza lo plantea, cuando se habla de la última dictadura militar y se dice que fue una dictadura cívico-militar, técnicamente es correcto, porque hay sectores de la sociedad civil que participan. El tema es que, el, el, me parece a mí, que el, el problema de eso es que el concepto de cívico hace pensar que participó la ciudadanía o el pueblo en abstracto. No, no participaron ni los plomeros, ni los campesinos, ni las minorías sexuales, ni las mujeres, ni los trabajadores. Participaron los grupos dominantes, los oh, bancos. Ya. Es decir, la última dictadura, como todas las anteriores, son dictaduras de clase. Claro. De clase contra clase. Entonces, siempre son las dictaduras, tienen una matriz centralmente clasista a favor de los grupos dominantes y anticlasista en favor de los grupos subalternizados. Uh -huh. El golpe de Perón... Inaugura un periodo de casi dos décadas, 18 años, donde se alternan una, una serie de gobiernos civiles o militares que tienen como línea de continuidad un hecho que muchas veces no ponemos a la mesa, sobre la mesa. Todos esos gobiernos fueron ilegítimos, incluso los civiles. Acá hay una parte de, la, de, de, de los historiadores liberales o, o hasta progresistas que reivindican la legitimidad y hasta las figuras personales de los gobiernos radicales de Arturo Frondizi y Humberto Illia. Que fueron gobiernos que accedieron al voto con, a unas elecciones convocadas por la dictadura y, se, y aceptaron presentarse elecciones con la proscripción del partido mayoritario. Claro, eso una mancha a, aceptar, el... aceptar una, una, una proscripción es, es complejo. Es muy complicado porque, digamos, ¿qué pensás vos de la democracia? Vos decís, eh, yo quiero entrar al cuarto oscuro y que estén todos los partidos que hay, yo solo elijo. Claro. Y que de repente alguien salga presidente, pero le digan, che, pero ahí tengo como 20, 50, 100 personas que están buscando una boleta no y no está esa boleta. Y el otro te diga, mirá, si esa boleta estaba, no había elección y no había democracia. Sí. Entonces, y sí que... Este, a lo sumo podrías decir que es una democracia... Fallida. Renga. Sí, renga. Renga. Siendo es, generoso con el término. Renga, o sea, no va a poder correr, no va a poder hacer cosas. Esa experiencia de esos 18 años, donde alternaron dictaduras indisimulables y democracias muy disimuladas, porque, sí. el, porque el actor mayoritario no estaba incluido, terminan, no por bonomía de la clase dominante, sino por el continuo proceso de resistencia popular que históricamente se conoce como la resistencia, que no fue resistencia peronista, fue resistencia popular. claro Porque hasta los sectores que no eran peronistas enfrentaban a la dictadura y reclamaban claro. la vuelta, no de Perón, sí, sí, sí. sino la vuelta a la posibilidad claro. de que el peronismo sea un actor político. Concluye con la, el año 1973, con primero el triunfo de Cámpora eh, y luego eh, el, el triunfo de Perón, en también un, una alianza política gobierno, Juli, y era ese, Frente ese, Justicialista de, ese, de Liberación ese sí me acuerdo porque yo ya era más más, grande, más cercano a eso donde, escuché obviamente con centralidad en el peronismo ahí participaban la democracia cristiana, el Partido Conservador Popular eh, incluso partidos de izquierda hoy poco recordados pero muy importantes como el Frente de Izquierda Popular como, como dato Cristina inicia su vida política en ese espacio, en el Frente de Izquierda Popular, de Jorge Abelardo Ramos, el maoísmo, este, que confluyen ese gran, ese gran armado electoral y luego armado político, que permite el, el famoso triunfo de, de Perón, en las elecciones de 1900, del 11 de, de marzo de 1973, por el 62% de los votos. ¿no? ¿62%? 62% de los votos. Hasta ahora, el número máximo alcanzado. Ah, en así una es, elección. El, sí, pues, una sí, pues una es una barbaridad. Estás hablando de una, una aluvión. Es sí, una electoral. aluvión de gente. Eh, Salís a la calle, todos, son, todos, sí. todos votaron a Frejuli. Bueno, todos. Eh, esa experiencia truncada por múltiples motivos que no vamos a explicar ahora porque lo avanzaremos en otro momento. Por los amigos del plan de negocios. Por los amigos del plan de negocios, por la muerte de Perón, claro. por las contradicciones internas que tenía ese propio frente, claro. donde había sectores muy conservadores eh, ligados a, al empresariado nacional, entre enormes comillas, sectores vinculados a cierto pensamiento de derecha filofascistoide, cuyo máximo ejemplo pudo haber sido este... López, -Rega. López Rega. Sectores muy progresistas como la JP, la tendencia revolucionaria, sí. los movimientos de los sacerdotes para el tercer mundo, la teología de la liberación. Es decir, esa sectores del progresismo liberal, incluso hasta del radicalismo progresista que acompañaba esa, esa alianza, en el marco de una crisis global, que era la crisis del petróleo también en el año 73, en el medio de un proceso de este, golpes de Estado en la región, Chile, Uruguay, sí, sí. Brasil, sumado a la muerte del referente político que, que coaligaba todo ese rompecabezas político, termina en la tragedia que significó, no para todos, para la inmensa mayoría del pueblo argentino, eh, el golpe del 24 de marzo de 1976. No vamos a abundar en ese hecho, no porque sea un debate saldado, digo, no. que hoy haya elecciones y que tengamos candidatos a diputados que van a terminar siendo diputados, como López Murphy, que niegan la existencia de 30.000 desaparecidos o personajes nefastos que aparecen en esta coyuntura electoral como el candidato a diputado porteño Javier Milei que lleva como segunda en su lista a la abogada de Videla como candidata a diputada. Este, marcan que no es un debate saldado. No vamos a entrar no. en ese debate hoy porque queremos seguir avanzando sobre las alianzas políticas. Pero esa catástrofe política, económica, material, porque hubo vidas que, arrancadas en el camino, que significó esa larga noche de las dictaduras como proyecto continental del imperialismo norteamericano para frenar a los movimientos populares de los años 60 y 70, confluye por descomposición de la, po de, la, de la propia dictadura, por eh, inconsistencia de su plan económica, por la catástrofe que significó la aventura de la recuperación militar de las Islas Malvinas, sí. en la apertura democrática que vuelve a, a poblar de sentido a la democracia con el gobierno de, del doctor Alfonsín, que fue un gobierno estrictamente radical. Eh, quien le sucedería en la presidencia, en el año 89, en medio de una crisis económica galopante, de un gobierno que había perdido el rumbo hacía bastante tiempo, de alzamientos militares, de un proceso mundial de ruptura y vaciamiento del estado de bienestar, de la crisis ya indisimulable de los socialismos reales en Europa, sí. hace que una rama, vamos a decir así, liberalizada del peronismo, aunado con ciertos partidos provinciales menos conocidos, con la UCD, que en ese momento existía, y aunque parezca mentira... Para como... los chicos, la UCD es la sigla que dice Unión de Centro Democrático, que vendría a ser, por una cuestión etaria, podría ser el abuelo del PRO, ¿no es cierto? Sí, claramente. Y el tatarabuelo de Cambiemos. ¿No? Estaba el señor Álvaro del Sogaray, este, que era el dirigente más expuesto Que uno decía, ese chico es un chiquito de derecha conservador Mirá, este, la, eh, la, eh, la desmemoria es un, es un triunfo de la derecha Macri en el año 91 fue candidato a senador por misiones por la UCD nos olvidamos todos porque la historia pasa más rápido que nuestra memoria. Así que él... él te viene re, ahí. Habría que ir y consultarlo porque seguro que él se conoce de memoria todas las siglas y te dice, no, te equivocaste, tenemos tales siglas, tal camino, tal este, cosa. O sea, esa alianza entre el peronismo liberalizado, claramente neoliberalizado ya a esa altura, este, partidos provinciales, la UCD y aunque parezca mentira el maoísmo, el Partido Comunista Revolucionario, fundaron una alianza, que es la que lleva el gobierno a Menem en el año 89, el Frejupo, Frente Justicialista Popular. Fue un gobierno, una alianza electoral y un gobierno de coalición que llevó a Menem a la presidencia en el año Síganme. 89. Síganme. Yo, sabéis cómo le digo a, a este, lamentablemente para la población, no? Le digo que Menem es muy parecido al flautista de Hamelin? ¿no? Sí, sí. Porque el tipo que va tomando la flauta y van todas las ratitas, olvídense que son ratas, póngale personas siguiéndolo hacia el precipicio. Sí, sí. Y después, gracias a ese, a ese elegante este, provinciano, eh, no tenés río, no tenés teléfono, no tenés producción eléctrica, no tenés distribución eléctrica. No, no, tenés tenés no tenés los canales de televisión. Los canales de televisión, no tenés nada. En este momento vos decís no tenés marina ¿qué mercante puede vender, no tenés Marina Mercante, todo lo regaló. Y aparte lo decía con desparpajo en el decálogo de las cuestiones menemistas que nada de lo que, de lo que, de lo que no deba ser. Este, del Estado será el Estado. entonces Achicar el Estado es agrandar la nación. Achicar el Estado es agrandar la nación. Y además él luego salía abrazado con, con militares, con, con viejos militares y marinos. Con roja, Rojas. Rojas, por ejemplo. Este, Indultó a los genocidas. Indultó a los genocidas. Vos decís, ¿qué. Y eso pasó hace 30 años, la vuelta de la esquina. ¿qué, ¿Qué fuerza grande que tiene este grupo que tiene este plan de negocios? como yo le insisto con eso, desde hace ya casi este, más de 150 años. Y ellos es... dicen, el plan de negocios... No Acá no existe la República Argentina. Tendríamos que saber en la intimidad... ¿Cómo se llama esa asociación? Porque seguro que así como existe la, qué sé yo, no sé qué, rural, y que debe tener ellos en secreto un nombre esa asociación. Sí, sí, sí. Deben tenerla. Entre son el... son oh, eh... plan de negocios, no se llama República Argentina, sino que se llama plan de negocios acá, al sur del planeta, en el para... entre el paralelo. Otro. Sí, sí. Un desastre. Lo cierto es que el Frejupo, mm. que lleva a la presidencia Menem con un discurso, los más grandes nos acordamos, de salariazo, revolución productiva, recuperación de las Malvinas, no al pago de la deuda, termina en una orgía privatizadora neoliberal, en, sí. el, en el desmantelamiento de lo poco que quedaba del aparato productivo en manos del Estado. Para que nosotros nos demos una idea, cuando llega el golpe de Estado, cuando se produce en realidad, el golpe de Estado de 1976, el país que más empresas estatales tenía era la Unión Soviética, el segundo era la Argentina. Eh, ellos le hicieron la cabeza a la gente ¿no? hicieron Con el programa de Bernardo Neustadt ah. Doña Rosa le hablaban a Doña Rosa que todo claro, vos siempre tenés un montón de gente que generaba a, a hacerle problemas a la administración pública pero como esto lo, lo ven por todos lados yo digo, vos vivís vos que estás viendo esto, que de repente lo encontraste de casualidad, sos joven y vivís en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y entonces decís en mi pueblo hay una cosa rara, que es una estación de tren abandonada y con unas vías que están tapadas. ¿Sabés por qué está abandonada tu, tu este, estación de tren? Porque Menem dijo que ramal que se cerraba, ramal que no se abría nunca más, ¿Sabes? Entonces, el que provocaba, es decir, que habrá hecho algún negocio con lo que vendían camiones y cubiertas de camiones y todo lo demás, porque cualquier país estratégicamente sus cargas las lleva por tren. Sí. Entonces, si vos te pasa eso, pero estás en otra provincia más lejana y decís, uy, mirá en mi pueblo también hay una estación toda derruida. Bueno, todo eso, eso lo hizo Carlos Menem, no solo. No, no, por no. Eso no digo, solo, no incluso, solo. Incluso, sumando lo que vos bien planteás, hasta, hasta, hasta el año 90, hasta, sí, hasta la llegada de Menem. Eh, el subsuelo mineral de la nación era propiedad del Estado Nacional. Eh, Menem privatizó no solo YPF, sino que privatizó el subsuelo y lo puso en manos de las provincias. Somos el único país de la historia que perdió sus reservas energéticas sin haber sido invadido. Eh, ¡Gaucho! Gaucho. Esa, esa, Gaucho. Esa, esa alianza gobernante con hegemonía, ya no, de, de, de, de, ese, de ese peronismo o de esa rama del, del justicialismo, mejor dicho, ayornada al, al, al consenso de Washington y al proyecto neoliberal, hegemonizada por los intereses de los grupos dominantes locales y transnacionalizados a esa época, culmina o es desplazada del poder luego de 10 años y le entrega el poder en elecciones a otra alianza gobernante, a una alianza que se constituyó ah, sí, claro. entre la histórica Unión Cívica Radical, que ya... Había abandonado desde finales de los años 80 y comienzo de los 90 La Internacional Progresista Donde se reunían todos los partidos, vamos a decir, socialdemócratas del mundo Y había ingresado a partir del año 99 en la Internacional Conservadora Junto con el PP, con el Partido Republicano Con la Democracia Cristiana Italiana Con el Partido Conservador Francés Qué camino de la Unión Cívica Radical, Y, eh. y esa Unión Cívica Radical aliada con una agrupación que ya prácticamente ha desaparecido, el FREPASO, Frente el País Frepaso. Solidario, que aglutinaba sectores de la centroizquierda, sectores del peronismo antimenemista. Así. El grupo de los ocho, lo había a notar, ¿no? que eran ocho diputados peronistas, peronistas antimenemistas, anti -menemistas, que ellos eh, no soportaban lo que estaba haciendo Menem, hay que decirlo, era así, pero un grupo solamente de ocho, en medio de toda la bancada, sería bueno que de repente uno mire la lista, porque quería agregar algo más para terminar, porque no para terminar, para eh, agregar simplemente. Eh, ¿No es que Menem agarró una escopeta y empezó a amenazar a la gente y se lo quedó? Él tuvo un acompañamiento mediático muy fuerte y tuvo periodistas, algunos de acá, de la zona, de Morón, es decir, que lo acompañaron, que se subieron con él a un, a un camión, no se bajaron nunca más y siguieron, hicieron toda una, una campaña en la cual vos, que sos parte del Estado, porque vos y yo, el Estado es la forma en que se organiza la sociedad. No somos dueños de nada, estamos totalmente pobres. Esto no es depresivo, es simplemente para ponerte al tanto de todas las cosas por las que tenés que luchar para recuperar. Claro, bueno, esa alianza esa, esa alianza que desplaza del, del poder político a, a la alianza menemista, integrada frontalmente por el, el FREPASO, Frente País Solidario y la, alianza, eh, perdón, y la UCR, eh, si bien es cierto que desplaza del poder político al menemismo, mantiene, profundiza el, su modelo económico, y que culmina, no lo vamos a hablar hoy, pero lo veremos en otro momento, en la implosión social, en la catástrofe económica, y encima en la catástrofe hasta simbólica que representa que un gobierno reprima a su propio pueblo, que fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 donde el gobierno de Fernando de la Rúa eh, implosiona por sus propias contradicciones y aparte se manifiesta eh, como un agente del orden dispuesto a imponer el plan de ajuste a sangre y fuego y tiene que irse, la imagen triste no es que un presidente renuncie, sino que un presidente renuncie dejando el país tapizado de muertos y lleno de pobres, que fue lo que hizo eh, esa experiencia política. Totalmente alejado de la, de la realidad, más allá de todas... Este, los, los, los, los trabajos de inteligencia que le habrán hecho y lo que vos quieras él fue presidente él este, fue responsable de eso estaba absolutamente alejado de la realidad, no sabía qué pasaba ni sí. él ni mucha gente que lo acompañaba y quedan sí, sí, sí, sí. bueno eh, López Murphy era uno de ellos. de ellos Lombardi era el ministro de Turismo no no es. bueno, esa crisis luego de ese gobierno de transición, de emergencia, que fue el, el gobierno de Dualde, se encausa políticamente a partir del 25 de mayo del de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, eh, en un gobierno claramente frágil, ¿verdad? porque llega con el 22% de los votos, claro. y no puede validar ni ampliar ese capital político porque Menem, que era el otro candidato que debiera el balotaje, decide abandonarlo, en una clara intención de vaciar de poder al presidente entrante, presidente entrante que para sorpresa de propios y extraños logra, logra demostrar una gran autoridad, un gran dinamismo y comienza a encaminar lentamente, dolorosamente, no sin esfuerzo, imagínate, no sin esfuerzo, lo que le costó cierta recomposición social y económica. Si nosotros recordamos, en el año 2007, eh, el gobierno de, perdón, la candidatura de Cristina es también el resultado de una alianza electoral, una ah, alianza entre un sector del peronismo que acompaña a Cristina, un sector del radicalismo que se llamaba en ese momento Forja, Forja. Que, que, que, que acompaña al. la la no parte de Forja, históricamente sí, históricamente sí. en los sí. años 30, mm. un sector del Partido Socialista que se llamaba Partido Socialista por la Victoria o Socialistas por la Victoria. Partidos más pequeños como el Pi eh, que forman esa alianza política. ¿Oscar Alende? Oscar Que forman esa alianza política electoral que lleva la fórmula Cristina Cobos en el 2007. Sí. Gobierno de alianza que claramente marca la, lo complejo que es una alianza política porque a poco de andar en el año 2008 cuando se intentan afectar intereses reales de los grupos dominantes, en este caso la oligarquía terrateniente, una parte de los senadores peronistas ligados a los gobernadores, encolumnados tras Menem, que era senador este, por La Rioja, y una parte de los diputados peronistas vinculados a los intereses agrarios, encolumnados tras Felipe Solá, no acompañan el proyecto en la legislatura y crean las condiciones... ...para el famoso voto no positivo de Cobos. Mi voto es no positivo. Ahora, fíjate qué interesante. Esa crisis al interior de la alianza gobernante... ...que nunca es buena, pero que puede ocurrir... Puede ocurrir. ...se puede resolver positivamente. Porque, de hecho, el, el, entonces, el, el gobierno de la entonces presidenta... ...Cristina Fernández subsonó re, con relativa rapidez la crisis... ...aceleró una serie de medidas de alto impacto social... ...la estatización de las AFJP que permitió desde las computadoras en los colegios hasta las jubilaciones de las la llama de -U -H casa H también. la UH también crédito créditos crear, hasta hoy que hoy en día la gente entiende la AUH como, como un derecho tan firme como ir a cobrar la jubilación Por eso. eso se pudo hacer en, en medio del momento de mayor debilidad del sí, entonces sí, gobierno sí, sí. y no solo eso sino que la alianza que en ese momento se llamaba Frente para la Victoria eh, lejos de debilitarse, de debilitarse se fortalece y en el 2011 ratifica, con el 54% de los votos, que es una barbaridad también, sí, sí, sí. Este, eh, la reelección de Cristina Fernández, con una alianza, social, pero con una alianza electoral más ampliada, porque incluía al peronismo, incluía a sectores del radicalismo, a sectores del socialismo, a sectores de los movimientos sociales, de los sindicatos, que este, acompañan ese proceso. Si nosotros seguimos, para ya más o menos ir cerrando, el, el segundo periodo eh, sí, de gobierno de Cristina eh, culmina con una derrota electoral a manos de otra alianza, que es la alianza que se estableció entre el PRO, el partido como vos bien plantás, que es un reciclaje de la UCD centralmente aglutinada tras la figura de Mauricio Macri, de Cal en su conjunto, que acompaña esa alianza con el partido del candidato empresario, y la coalición cívica, que era un desprendimiento de la UCR eh, inicialmente, al menos en el discurso progresista, Parecía progresista, que luego principio. termina encolombrándose con los sectores más reaccionarios, sí, sí, sí, más, conservadores. más conservadores y hasta sospechosamente más vinculados a intereses de embajadas eh, no, eh, extranjeras, eh, que llevan a la presidencia a Mauricio Macri, esto también hay que decirlo, también fue un gobierno de alianza. Claro. Y también fue un gobierno de coalición. Y ese gobierno de coalición no le generó necesariamente debilidad al gobierno de Macri para arrasar con la mayor cantidad de derechos eh, adquiridos por los trabajadores y las mayorías para desindustrializar, desfinanciar la educación y todo eso. ¿Por qué? Tal vez porque, como venimos diciendo hace un rato, las alianzas de los grupos conservadores están basadas en intereses. En intereses, en intereses objetivos. Lo que pasa que aparecieron los tatarañetos. Ay, ustedes tienen que entender que es una cuestión de familia también, ¿no? Porque tampoco no hay que ser tan malo. Es una cuestión de familia. Aparecieron los tatarañetos con los papeles del plan de negocio de <risa> los, los abuelos. <risa> y dijeron, nosotros tenemos que seguir esta línea. Y entonces no, nos encontramos con Paz, con más y con Coso y dijimos, vamos a, a restablecer el plan de negocios que hicieron los, los abuelos, que construyeron la argentinidad que nosotros necesitamos. Te pongo un ejemplo simple, el gobierno... La ironía a veces sí. duele, ¿no? El, el, el Pero... gobierno de Macri elevó, el, o sea, le dio rango ministerial a, a agricultura y ganadería y puso como ministro a quién, al presidente de la sociedad rural. Este, en, en la Dirección General de Aduanas, ¿sabes a quién puso? No. A un Martínez de Oz. Este, en el Ministerio de Transporte, a un Detrich. Es decir, a un hombre vinculado al negocio este, de los transportes. De los transportes. Es decir, la patria manejada por sus propios dueños. Por sus propios dueños. Y esto porque y con esto quería, de mi parte, al menos ir cerrando. Hoy, que nosotros estamos en esta coyuntura postelectoral, todavía haciendo análisis, todos valiosos e interesantes algunos más sorprendidos, otros menos, algunos más contentos, otros menos contentos, otros muy enojados, otros muy deprimidos, otros muy asustados. Y estamos también viendo ciertos movimientos, reacomodamientos, realineamientos al interior de la, de la alianza... Frente de todos. De la alianza frente de todos, que es la gobernante, y de la alianza de derecha eh, que ha salido, por ahora, beneficiada en estas elecciones. Podemos caer en el error de pensar que... Esto es puramente exclusivamente consecuencia de que el Frente de Todos es una alianza de 14 partidos políticos y que eso es un síndrome de debilidad. Eso es totalmente erróneo, porque como acabamos de hacer este reconto histórico, hemos tenido infinidad de gobiernos de alianza, de distintas matrices, desde alianzas conservadoras hasta alianzas progresistas, hasta alianzas reaccionarias, con mayor o menor niveles de debilidad o de fortaleza. Por otro lado, la heterogeneidad de los sectores que componen una alianza. Una alianza es entre, entre distintos, aparte juntos por el cambio es una, es una alianza. alianza. Hasta el nombre lo dice. Juntos por el cambio. Together for the change se dice este... en inglés. Es decir, una alianza es entre distintos, por lo tanto la heterogeneidad de los sectores que componen esa alianza, lejos de debilitar esa alianza, deberían fortalecerla, porque deberían lograr sintetizar proyectos comunes. ¿Y por qué lo digo esto? Porque una parte importante de por ahí los, eh, el vecino de a pie, el ciudadano de a pie, uh -huh. dice, bueno, este, es terrible que eh, un gobierno llegue con ideas distintas. No, eso es algo bueno. Es lo más natural del mundo. Claro. Y lo bueno es que esas ideas se puedan sintetizar en políticas de Estado que solucionen problemas concretos. Este, el problema no es los ingredientes que ponemos al interior de la alianza gobernante. Vuelvo a decir, el Frente de Todos es una alianza de, par de 14 partidos políticos, desde expresiones, vamos a decir así, de centro, o, o hasta incluso de centro-derecha, podríamos decir, como el Frente Renovador, hasta expresiones de izquierda como el Partido Comunista. Todo lo que está en el medio integra el Frente de Todos. Eh, eso no necesariamente es una debilidad, P puede y debe ser una fortaleza y una riqueza. Este, esta coyuntura, estos muy, muy, momentos interesantes, dirían los chinos, convulsionados, diríamos nosotros, que estamos atravesando, eh, va a depender de la templanza de los dirigentes y también de la eh, acción proactiva de los sectores populares, que entendamos que toda discusión es útil, que toda discusión tiene que eh, plantearse con el objetivo de llegar a una síntesis integradora y superadora, y que en realidad un país necesita indefectiblemente un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque la sociedad es heterogénea, claro, con ¿no? heterogéneos problemas. Hay muchas formas de pensar. Muchas formas de pensar y hasta muchas formas de resolver un mismo problema. Claro. ¿Cuál tiene que ser el el galvanizador, el, el, el, la matriz que homogeneice esa, esas coaliciones. Priorizar los intereses de los grupos mayoritarios, claro. que obviamente son los pequeños comerciantes, los trabajadores independientes, los trabajadores asalariados, los desocupados, los jubilados. Y es lógico que distintos sectores, con distintas problemáticas y distintas propuestas para solucionarla, coexistan y resuelvan. Claro. Y con esto cierro. El problema, vuelvo a decir, no son los gobiernos de alianza porque hemos tenido un montón. La discusión política es eh, el objetivo, la estrategia, la decisión y el, el direccionamiento político que esa alianza adquiere. Vos, como oriental, lo sabés bien, uh -huh. ustedes eh, han, tar, han tardado, no lo digo peyorativamente, han tardado uh -huh. 50 años en construir una alianza como el Frente Amplio. Tiene 50 años. Bueno. Con idas, con vueltas, con, con derrotas electorales, con, con momentos muy complicados como la dictadura. Y ahí, con sus, digo, no, no por idealizarlo, pero ahí el campo popular, el campo progresista, la clase trabajadora, la pequeña burguesía urbana y rural, ha logrado construir una herramienta política heterogénea, variopinta, de alianza, que se sostiene. En el gobierno y en la oposición. Eso es un paso adelante. Sí. Eh, tranquilamente eh, es una eh, experiencia que creo que los países de la región, lo, lo hace Chile, sí. a su manera el PT es eso, el más boliviano en algún sentido es eso, hasta el gobierno venezolano del Partido Socialista Unificado Venezolano es eso, funciona de esa manera. Es decir, sí. eh, no le echemos la culpa a tener un gobierno, nunca le echemos la culpa a las crisis coyunturales, que pueda tener un gobierno en una situación compleja como es una pandemia, una crisis económica y los problemas heredados del saqueo macrista, no le echemos la culpa a que dentro del frente gobernante hay demasiadas voces. Al contrario, celebremosla, celebremos esa heterogeneidad y desde el lugar que cada uno ocupa, como ciudadano, como votante, como militante, como trabajador, hacer el aporte posible para sintetizar... Acciones concretas que permitan, en el fondo, resolverle a la grande mayoría. Las elecciones fueron el domingo, todavía estamos analizando, pero claramente, aquí sí digo eh, con, con, con, con la mayor claridad posible, eh, una cosa es mirar el espejo retrovisor y mm. ver para atrás, y otra cosa es poner reversa en el auto. Claro. Son dos cosas distintas. Eh, y, y la reversa electoral que parecería estarse dando es volver a un pasado, un pasado muy cercano y muy triste para la mayoría de los, eh, del pueblo argentino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Idealizar el momento actual? No, todo lo contrario. Ayudar, aportar y contribuir a que la salida sea en favor de los intereses de las grandes mayorías. Eso es este, lo, lo más importante. Yo creo que cuando a uno le, le, le va mal en alguna situación, eh, lo primero que, que tenés que hacer, lo haríamos nosotros acá en esta editorial, es este, preguntarte de repente cuando perdés un cliente, cuando alguien no quiere escribir más, ¿por qué no confía más en nosotros? Tenés que hacerte el, el autoexamen. Entonces dices, y mira, nunca le di bola. Este, me llamaba para ver tal cosa y yo realmente no le di pelota entonces un día te llama y te dice Marcelo dame de baja tal cosa eh, pero tenés que hacerte más allá de todo eso, estás obligado este, si respetás a, a las personas y querés que vuelvan contigo en algún momento tenés que mínimamente hacer que se enteren que vos te estás haciendo un, un examen que no estás este, autocanibalizándote, bueno, no sirve para nada. Eh, él habló sobre el Frente Amplio, lo que nosotros podemos aportar como hermanos que somos, que allá hay gente de los, de los dos sectores, que es positivo eso, que acá no existe, que eh, puede cruzarse de vereda para charlar. Es decir, la gente opina diferente eh, y todo lo que vos quieras, siempre ha sido así, este, algunos encarnizadamente, otros te, teatralizan un microfascismo que no va ni a la esquina, este, hace daño, pero no va ni a la esquina. Pero sin embargo, vos tenés gente piola con la cual le decís, no, no hay problema, pues nos podemos sentar, empezás a charlar sin gastarse, decir qué es lo que vos querés, y ahí tenés que ver de fondo qué es lo que vos qué es lo que vos querés como sociedad. Siempre digo lo mismo: estuve eh, ironizando sobre el plan de negocios de estas familias, que es así, en el Uruguay también. ¿eh? El Uruguay es una copia es una copia fiel. Un modelo a escala. Es un modelo a escala porque da eh, todo lo mismo este, y, y cuesta bastante. Pero lo que vos no tenés que hacer, este, siempre el ámbito de lo popular, si te interesa, es eh, tenés que entender que la cercanía genera confianza y la cercanía tiene que ser permanente eh, no tiene que ser algo que vos te acerques a la gente porque te conviene, porque le querés sacar algo, sino que vos tenés que estar siempre, este, siempre cerca. La historia juega un papel fundamental. La historia juega un papel fundamental porque los chicos más chicos no tienen la obligación de por qué saber qué es la UCD. Ahora sí porque el, el país está en una situación complicada. ¿no? Pero este, la historia tiene un papel fundamental. Por eso este ciclo... Este, luego de buscarle nombres, le pusimos la historia necesaria, es necesaria la historia. A mí me encanta porque yo me entero de cosas que, que no sabía, siempre me pasa con él. O sea, es como ¿no? una clase que tengo particular, que grabo mi clase particular con Pablo. Y gratis. Y gratis, <risas> dice y sobre todo gratis, ¿sabes lo que vas aquilatando? Porque te sirve un montón. Pablo, muchísimas gracias no, no, no. otra vez por tu tiempo. Eh, que me lo brindás a mí, que se lo brindás a toda la gente que nos mira. Nos despedimos hasta la semana que viene. A ver qué otra cosa más se nos cuenta, porque eh, el pasado ilumina el presente y te marca los carteles de la ruta hacia dónde vas. Y si vos no ves carteles hacia adelante, ese es el problema. Gente, nos vemos.